Una patrulla de la Policía Nacional hirió la noche del pasado domingo de dos balazos a un joven que junto a otro supuestamente se desplazaban de manera sospechosa por la carretera que comunica la comunidad de Huiza en este municipio de San Francisco de Macorís Se trata de Omar Emiliano García de 22 años, quien recibió un balazo en la pierna derecha y otro en el pie izquierdo. El informe policial establece que García conducía la motocicleta marca Tauro modelo CG de color blanco, de un tal menor quien logró escapar por una finca de la comunidad Pontón NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco